Llevo mi cabello de muchas maneras porque me da libertad, eh, me gusta variar, me gusta el cambio, entonces me lo corto, me lo trenzo y siempre estoy recordando que puedo manejarlo como yo quiera y que nadie tiene decisión sobre él. En esos momentos eh, lo llevo corto, fue una decisión eh, porque casi no tenía tiempo para mi cabello, en estos momentos lo hice fue por tiempo, para poder atender el cabello de mis hijas, que tienen cabello bien abundante, y decidí cortármelo por tiempo y por facilidad.